Hola amigos, hace cuánto tiempo que no hacía un video, ¿no? Pero tiene sus cositas, tiene sus por qué. Eh... Dios mío, para cerrar el año, tengo que decir que vi la mejor película de todos los tiempos, amigos. De todos los tiempos. De la tierra de Diego y Lionel ¡Empecemos! Ah, para, antes que me olvide. Esto tiene spoiler. Esta película tiene spoiler y te digo que tiene un final muy feliz para los argentinos. Para los franceses no, pero tiene un final feliz para los argentinos. Empecemos. Película que me hizo, la verdad que me hizo emocionar. Película que me hizo levantarme temprano, mira que para me tuve que levantar temprano para ver una película. Película que un día domingo Día domingo Que yo Ahí tomé una cervecita El día sábado A la noche Y pasado domingo La madrugada Día domingo Me tuve que levantar eh, E ir a comprar eh, Por cábalas Porque acá en Argentina Somos muy cobuleros eh, La cábala Acá en Argentina Es algo de que eh, Pensás que te va a traer suerte Y si no lo haces Es muy probable Que tu equipo pierda Porque sos un pelotudo Si no lo hiciste Entonces Una cábala Que yo tenía Era comprarme Dos botellas corona Esas son las coronas Las mexicanas con limoncito para ver el partido. Si sí, estamos hablando de un partido, gente. De la película, de la mejor película que pasó este año. Del partido entre Argentina y Francia. Me tuve que levantar, ir a las once y media de la mañana, ir a comprar eh, cerveza, dos coronitas, eh, tres en realidad, por cábala. Eh, no tenía ni ganas de tomar, no, cero ganas de tomar, no tenía ganas ni de tomar. Pero me la tenía que tomar por cábala, porque esa era mi cábala de todo el mundial. Mi cábala era comprar dos cervezas en el mismo kiosco antes del partido. Y la otra cábala era tener que poner a jugar sí o sí. O prenderlo, por lo menos, el Call of Duty eh, Warzone 2. Y eso no es mentira. Eh. Lo tenía que hacer a raja tabla. Y también usar la camiseta de River campeón. Y no la de la selección argentina, tenía que usar la de River. Dios mío, así empieza la película, preparando nada de pochoclos, esta vez no eran pochoclos, era, era cabala y era cerveza al mediodía. Cosa, cosa así, cosa de locos, ¿no? Y bueno, los nervios. Nervios de aquí para allá, empieza el partido. Teníamos ahí a, a un enemigo complicado. Complicado porque... Vos te esperás que... Eh, que cuando te vas a enfrentar contra alguien así, eh, va a ser complicado, pero no como la ex-campeona del mundo Que venía con venía con todas las armas encima, y entonces vos no sabías cómo ir a reaccionar el partido Estaba cagado, tengo que sí que la verdad que estaba cagado Porque al frente tienen, tienen una Tortuga Ninja, boludo, o sea cuánto equipo en el mundo ves que tienen una puta Tortuga Ninja ahí defendiendo eh, atacando para el otro equipo? Nadie Nosotros tenemos al Mesías, sí, tenemos al Mesías pero el otro osculio tenía una tortuga ninja, ¿qué te pasa? <risa> qué película, qué película rara, ¿Qué película extraña. Pero, para nosotros, la película empezó bien. La primera parte de la película, Dios mío, era como esas películas de romance y de amor. Cuando vos decís, puta madre, qué lindo, y todo se llega y todo se le da así, pa, el primer beso. El primer beso, en el momento donde el video de María se cae, amigos, se cae el video de María. Y por un viene un penal y viene acá el mejor del mundo, el Mesías. Gente, viene el Mesías y mete el golcito. Y decimos, vamos todavía que estamos ganando la final. Estamos ganando la final 1 a 0, amigos. Gracias al Mesías, Mesías, te amo, te quiero mucho. Y veníamos bien, y veníamos genial. Y era toque, toque, toque, y ver cómo... Francia no estaba jugando gente Francia no estaba en la cancha ¿Qué pasó acá amigos? ¿Qué pasó? Francia no existía ¿Dónde están los franceses? ¿Eh? ¿Dónde están los franceses? Así cuando la gente se preguntaba ¿Where is Messi? ¿Where is Francia amigo? Es que no se no, sé, no pasaba nada amigos No pasaba nada Entonces De una jugada magistral Llega el segundo gol Segundo gol de este video de ese filero, de ese espagueti amigos llega un golazo y era todo fa pa, termina el primer tiempo y nosotros los argentinos estábamos de putas madres yo ahí con mi cervecita con los nervios que me estaba bajando y me estaban bajando y me estaban bajando y yo tranquilo ahí de chill estaba espectacular amigos la estaba pasando de putas madres venía muy bien la película se estaba dando todo tal cual como uno quería era la película, la película era un. era un la, la, la, era una película de animación, era una película contenta de Disney. Eh, eh, podíamos, podíamos ver a Messi cantando eh, Ya quiero ser el Rey. Yo quisiera ya ser un rey Se viene y verá que aún le falta mucho Alteza. Era un rey. Estábamos todos felices, amigos. Nos estábamos tirando un pedo de colores por. por todos lados. Era todo felicidad. Fui a comprar porque la otra cábala era que en el medio tiempo que tengo que ir a comprar otra cerveza más aunque no haya terminado las otras, pero tenía que comprar una sí o sí y, y fui a comprar y vengo y decimos bueno vamos y veníamos bien hasta el minuto 70 llega el minuto 70 y llega ese puto penal cuando llega ese puto penal Digo, que lo va a patear? Digo, la puta madre Viene la puta tortuga ninja de mierda esta a cagarnos la vida de nuevo Esta puta tortuga ninja de nuevo, la puta madre ah, Dios, digo, bueno, ahora hay que bancársela Vamos a sufrir, como venimos sufriendo en todo el puto mundial La parte del clima, gente, la parte de... de... de... De misterio, de la parte donde todo se ha vuelta minuto y algo después... ...viene el puto empate de quién... ...del puto Donatello de mierda... ...puto Donatello de mierda... ...no hace... ...nos mete el puto empate... ...la puta, ...yo digo la... ...en serio... ...en serio... ...por favor... ...pero si yo venía cómodo... ...venía muy cómodo... ...estaba bien... ...estaba feliz... ...estaba contento... ...y... ...no... ...no... ...no... ...parece que... ...el argentino... ...si... ...no... ...no la pasamos como el orto... No, no vale Pasa o que sea argentino y no pasara como el orto No, no vale eh, Viene y verlo ahí a, a Donatello ahí, festejando Y digo, la concha de valor, hijo de puta Que no se nos escape Ahí me agarraron los miedos Se me aflojó el ojete, gente, se me aflojó el ojete No sabía qué pensar Me levantaba, iba por un lado para el otro Que venía, que de allá para allá Eh... La película, tío, que me estaba, ya, de, de, de, de gustarme un montón, ya la estaba padeciendo, ya es como que, de pronto estabas, eh, viendo Los Vengadores, así, viendo la película de Los Vengadores, eh, espectacular, y de pronto vino un corte de director y pasaste a, a la Liga de la Justicia, o sea, el final de la Liga de Justicia de Josh Whedon. La estás pasando como el culo. Nosotros está pasando como el culo. Nos vamos a la larga viene a la larga y dice, bueno, arrancamos mejor que Francia, otra vez, estamos ahí, la estamos pasando bien, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, viene y de pronto, ¿gol? ¿no gol? no sé, ¿qué pasa? veo que hay gente gritando, yo no entiendo nada, lo grabo para TikTok, no lo grabo para TikTok, lo grabo, no lo grabo, lo grabé, pero no lo subí, ¿qué hago? gritos no grito, de pronto dicen, ¡gol! Nos volvimos todos locos Gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Vamos! Y dijimos, listo, ya está No se nos puede escapar Faltan 10 minutos Lo tenemos que aguantar Hemos aguantado muchas cosas Hemos, hemos aguantado a, a, a Macri Hemos aguantado a Cristina Kirchner Hemos aguantado a Alberto Hemos aguantado a la gorda Carrió Hemos aguantado a la, a la, a la pelotuda de, de, de, de, de la Burri eh, Hemos aguantado a miley Hemos aguantado tantos imbéciles en la vida Tenemos que aguantar 10 minutos tenemos que aguantar 10 minutos, gente. Tenemos que soportar estos 10 minutos. O sea, tenemos que soportar. Eh, ¿Me entendés? Y... Y fue como el dólar. Pestañamos y... ¡Pa! Penal para la, pu la, pa la, pa la puta Francia. Penal para la puta Francia. ¿Quién viene de nuevo? La puta tortuga ninja. ¿Quién mierda se cree este? El de Last Running. La que Terremil parió. De Last Running. Digo, ¿en serio? Se nos va a escapar el mundial así, ¿en serio? Joder, amigos, qué dolor que tenía en ese momento cuando viene el hijo de puta, yo confiaba mucho en Martínez, dibu, dibu, dibu Y pero, eh, me faltó algo, que fue error mío, una cábala que yo tenía para que dibu ataje a penales Es que yo, mi, una de mis cábalas también es que mi hijo venga a pasar eh, los partidos conmigo para que mi hijo esté. Que vea, venga los a ver los partidos conmigo. ¿Qué pasa? Que en los penales. Yo. Le, le, contra. Contra Holanda. Yo le toqué el pelito. El pelito a mi hijo. Así. Y se le tiraba toda la, la fuerza a Martínez. Le tiraba así como. Le tocaba el pelito. Así lo cargaba. Viste. Como. Como con estática. Y se lo tiraba a la pantalla al Dibu Martínez. Como vale, dale, Dibu, dale. Bueno, en esta, En los dos penales que tuvo. En la tortuga ninja esta. Eh, me olvidé de hacerlo. No lo hice. Ojo, tengo que decir que la Tortua Ninja es buenísimo. Mbappé es el, es un crack, amigo. Es un puto crack. Así como, igual que Cristiano Ronaldo. Eh. Cristiano Ronaldo me parece un crack. Pero no deja de ser que el otro es una tortuga Ninja. Eh... Y me olvidé de hacer eso, amigo. La cábala de, de ir a tocarle el pelito y, y darle la energía al divo. Ahí va, yo Me equivoqué yo. Yo no pude ingerir esta película. Yo solamente era un espectador de la vida. Lo estaba viendo... Y dije, ¿Penales? Eh, ¿Nos vamos a ir a penales la concha de tu madre? De pronto eh, viene el gol y se termina el partido Ya estábamos ahí Dijimos, esto se viene a penales De pronto viene la jugada Que digo, ¿En serio? No, no, no, no, no, no no Y el francés patea Y el Dibu con el muslo Lo saca afuera Me hizo acordar a Benedetto contra Armani, amigos eh, qué me lo tiene Benedetto! ¡Y está! ¡Armani! Y yo dije esto está ganado amigo, vamos a penales y esto está ganado amigo, esto está ganado, tiene que ser, o sea, esto es lo que hizo Armani contra Benedetto, ¿se acuerdan Benedetto el muerto que le sacó la lengua a Montiel? Y que ahora fue a, a, a, a la final para ver a Montiel campeón, bueno, el mismo Benedetto, ese mismo, ese mismo jugador, bueno, ese mismo, eh, esto, esto está ganado amigo, en penales lo tenemos que ganar, tengo la fe, igual estaba cagado, tengo que decir que estaba cagado eh, nos fuimos a, a, a, a, a, a los penales... Yo eh, con muchos nervios... De un lado para el otro... La película se hacía eterna, amigos... La película era interminable... Eh, era como que... De, es Más larga que las películas aburridas de Avatar... Era larguísimo... Eh, mucho sufrimiento... <coughs> Por momentos era como... Era como ver todo... Chemillo más largo que El Señor de los Anillos... Que hacer un maratón de El Señor de Anillos... O un maratón de Star Wars... Era más largo que eso, nunca sufrí tanto y nunca la pasé tan, tan, tan, tan, duro. Nunca me gustó tanto el fútbol, nunca grité tanto y sufrí tanto. Eh, fue momentos duros, pero vinieron los penales. Y cuando viene, digo, otra vez la puta tortuga ninja de mierda. mira que me gusta la tortuga ninja, pero qué suerte que yo siempre fui por Rafael y no por Donatello. Donatello me parece un pelotudo. Y digo, Dios mío, y... Bueno, después de llega el Mesías, nuestro Mesías, mete el gol, y dijimos, bueno, vamos, vamos, vamos. hasta que llega el Dibu, y dije, esta es tuya, Dibu, yo ya te tiré, ya, ya te tiré toda la, toda la energía de, de, de los pelitos de mi hijo, de, ya, la, la, la estática está cargada, la tenés que atajar, para, ataja el Dibu, y dije, nos falta uno más, y ya estábamos, pero, con este, este ya estábamos, viene la joya, viene Dibala, dij, dijimos, no te pusieron en todo el mundial, no te pusieron en todo el mundial, pero, eh, eh, va, sí lo pusieron un ratito, pero esto es tuyo, esto es tuyo, joya, esto es la joya, es, es tuyo. Y yo dije, no, esto, y cuando el otro el, el otro francés lo erra, dije, y al final, cuando dije cachete, viene cachete Montiel, lo he visto patear penales en River, nunca erra, este, este pibe es un crack. Este, este pibe es un crack, este no erra este se, Tiene una cancha para patear penales Este pibe no va a errar, no va a errar Y no erró, gente Y se, Yo había subido un video De mi reacción del penal de Montiel Y lo subí a mi TikTok Y lo subí a Hawái, creo Y a, a mi Instagram Y lo había subido acá en YouTube Pero la FIFA me mandó un... cosa Diciéndome... Eh, inflige los derechos de la FIFA Tiene que borrar el video y me borraron el video Puta FIFA de mierda Ah, sí, sí, sí, sí, puta FIFA de mierda <ríe> ¿Cómo te gusta borrar cosas? no? ¿Te gusta borrar eh, de esto? ¿De cuánta gente se murió en Qatar? ¿Te gusta borrar un montón de cosas? FIFA de mierda Pero bueno, es lo que hay Puto FIFA de mierda ¿Cómo te gusta borrar ahí los números? ¿Cuánto pagó Qatar para ganar el Mundial? Para, para, para tener el Mundial, digo ¿Cómo me gusta, hijo de puta? Pero bueno, es lo que hay <ríe> Es lo que hay pero la verdad que la base de putas madres. Creo que el momento de ver a Messi gozar la Copa del Mundo, a fideo, reivindicado totalmente, ya con la gente amándolo, gozando, ver que McAllister era un pendejo que, que le metió mucho huevo, bueno, huevo a cuña, o sea, hablando de huevos, Otamendi, es que todos, todo el equipo, Escalón y verlo llorar, la araña, la araña que pica, gente, Álvarez. Enzo, Enzo Fernández Enzo Fernández, el tanguero, el tanguero del fútbol El Gardel del fútbol Con esa sonrisa de Gardel que tiene el hijo de puta, ¿no? La verdad que eh, fue increíble Fue la mejor película que pude haber vivido este año No hay película mejor que eso eh, Y les quería hablar un poquito de lo que yo viví, lo que sentí en... Lo que para mí, como digo, fue la mejor película y lo que mejor viví este año la sexta fracción y de saber que vamos a terminar el año así. De que, bueno, hay pasaron muchas cosas más que lo podría comentar después y de hacer otro video de los quilombos que se vinieron después de Francia, los festejos, pero bueno, es al pedo. Pero bueno, eh, bueno yo festejé toda la noche, obviamente, el día lunes no abrí, no fui a trabajar. Y después, para mala suerte mía, pues eso no, no había subido videos ni hecho stream en Twitch, porque. Eh, ¡Ojo! No salí a festejar en ningún lado, estuve en mi casa y... bueno, a lo máximo con mis padres Y... pero tuve tanta mala suerte que... Me parece que me... me contagié de alguna variante de covid Y estuve... desde el mundial hasta ahora... bueno, después del mundial no, el lunes... Desde el martes hasta hoy, eh... yo decidí a lunes Acá, ya desde madrugada eh, todavía sigo medio... jodido pero no tanto, ya puedo hablar ya puedo, ya no modelo el cuerpo, ya no estoy todo roto Y entonces por eso puedo hacer este video, lo subí tarde, por eso que no lo subí en el momento ni nada Pero estuve jodido, eh, primero por lo de festejo y después porque me agarró esa, me parece que me agarró una, una, un, una variante Que jodido, cuídense gente por las dudas eh... <coughs> ayer, ayer fue navidad, ayer fue navidad Y bueno, eh, no sé, fe festejamos navidad pero yo creo que la verdad de navidad estuvo una semana, una semana, mucho más antes. Vamos a terminar el año de putas madres, vamos a hacer una recopilación de todo lo que me ha ido bien este año. La verdad que este año me ha ido muy bien en plataformas, en todos lados, y que dentro de todo no me puedo quejar. Eh, muchas gracias a la gente que se suscribió. Eh, la otra vuelta de YouTube me mandó de cómo he crecido este año acá en, en YouTube, y digo, wow, wow. Comparado con otro año, wow, la verdad, no lo puedo creer. Y eh, Bueno, gente, eh, muchas gracias por haber visto este video. Por la película que fue más emocionante que he visto en mi vida. La película más emocionante que he visto en mi vida hasta ahora. Que no hay película que vaya a lograr esto. Que, que no hay película que, que logre lo que consiguió el dios de, del fútbol, Messi. No hay película mejor que ver a Messi ganar una Copa del Mundo, gente. No hay mejor película que ver a Messi ganar una copa del mundo Levantarla Que se lo merecía Con esto me despido Y bueno, muchas gracias por haber visto el video, gente Nos estamos viendo Un beso en la cola Y somos campeones del mundo, vieja Tenemos la tercera La tercera Muchachos